Gracias a un equipo de mujeres que trabajan en la Deputación de Pontevedra. EU son una mujer feliz por poder trabajar con mujeres tan grandes que son capaces de hacer todo lo que estamos a hacer desde tantas áreas de una forma muy particular, desde la área de igualdad. Muchas gracias, son una privilegiada. EU con todas las cosas que hacemos. Pero detrás de lo que eu conto hay moitas mujeres haciendo una extraordinaria labor y e quería dar las gracias. Quiero dar las gracias también a todas las ponentes que hoy nos acompañan, no solamente, por participar de este segundo encuentro de políticas públicas de igualdad. Sino por la tarefa extraordinaria que le van desenvolvendo toda su vida. Ellas son las que construen igualdad para todas, junto a muchas otras. Para nosotros es un honor que os estén aquí. Particularmente quiero dar las gracias a Rosa Cobo. Si Rosa Cobo no existiera, teríamos que inventar. Es una mujer imprescindible, naloita loita por la. Igualdade, é una mujer culta, una mujer comprometida, una mujer que es capaz de idear estas jornadas en este segundo encuentro. Ella, sabe o moito que a respetamos, pero también o que a queremos. ¿no? Así que gracias Rosa por este trabajo imprescindible que desenvolves. Muchas gracias a todas vos. E a todos los que nos acompañades en este segundo encuentro, es fundamental crear redes de mujeres que trabajan a prol de conquistar igualdad, pero es imprescindible que reflexionemos, que analizamos, que proponamos en definitiva, que trabajemos juntas desde o feminismo para cambiar este mundo, que nos gusta tampoco porque está excluido a mitad de do mundo. Y ¿no? e me gustaría hacer alguna reflexión sobre lo que hacemos desde la Deputación de Pontevedra, no para hacer un relatorio de las políticas que desenvolvemos, sino para mostrar a miña preocupación porque a igualdad de OSE. Non está no está en el centro del discurso político. Las mujeres no estamos en la gran toma de decisiones que permita que hagamos esas transformaciones. Desde la deputación de Pontevedra, en no el año 2016, que comenzamos a gobernar, teníamos muy claro que la igualdad tenía que ser una prioridad. Una acción política, ¿cómo no oía ser? Si estamos a hablar como onte... ...na cena, decía Aldafache, o por 52% de la población, ¿cómo no vaya a estar no centro de todo a mitad de mundo? Por lo tanto, nosotros teníamos muy claro. Teníamos muy claro que tenía que haber un área de igualdad, porque era imprescindible que hubiera una dirección política sobre a igualdad, pero teníamos muy claro que a igualdad tiene que ser una política transversal. Por lo tanto, fuimos tomando decisiones para que no haya ninguna área de la deputación de Pontevedra donde a igualdad se sea o centro de la toma de decisiones. Éramos muy conscientes también de que era imprescindible visibilizar a las mujeres en todos los seídos, hacerlas protagonistas, no solamente en todo lo que tiene que ver con las políticas propias de igualdad, de cohacienda feminista, sino hacer que las mujeres de la cultura, las mujeres de universidades, las mujeres que trabajan por la loita, por un medio ambiente que permita que este planeta pueda seguir subsistiendo, las políticas que tienen que ver Co papel que xogamos en los medios de comunicación, que papel que xogamos en la economía, o papel que xogamos en las políticas sociales, o papel que xogan las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y e, por lo tanto, desenvolvemos muchos proyectos que tienen que ver con eso. Con que las mujeres de literaturas, literatura, las mujeres de la música, las mujeres de teatro las mujeres de universidades, universidad, las mujeres de empresas, las mujeres de política, las mujeres en todos los seídos tengan plataformas para poder tener presencia, para poder tener poder y e para poder tener capacidad de, de liderazgo. Por eso, eh, teníamos preparado un PowerPoint que... Vaya a ir apareciendo, y aún no voy a ir falando de cada uno de los proyectos que desenvolvemos, porque sería. Eh, vamos, estaría yo toda mañana y no se, se trata de eso, ¿no? Pero sí que queríamos, ¿no? O sea, que estamos hablando de políticas públicas, pues de isar bien claro que hay administraciones que sí apostan por la que la igualdad se sea a gran prioridad que no haya ninguna decisión donde no estemos las mujeres representadas, empoderadas de pie en el centro, que es donde tenemos que estar. Y por lo tanto, en la deputación de Pontevedra tenemos programas que tienen que ver con aloita contra las violencias machistas, que tienen que ver con aloita contra la agresión sexual, que sitúan a las mujeres en no el centro, múltiples programas novedosos, donde hacemos eh, que las mujeres tengan presencia. Dentro de la deputación de Pontevedra estamos cansas de fotos de hombres, donde normalmente la presidenta es la única mujer que está. Estamos haciendo un aloita con el mundo de la empresa, con el mundo de la universidad, con el mundo de la cultura, con el mundo de la política y e cada vez que nos llega un protocolo donde solamente está presidenta, pues, protestamos con bastante descaro. Eh, Tenemos muy claro que no podemos seguir estando en fotos donde haya una sola mujer. ciertamente estamos consiguiendo cambios y eso, pues, me satisface mucho. Nos también trabajamos para visibilizar a las mujeres. Las eh, mujeres que nos precedieron, las que somos herdeiras, que tanto tienen a, a, a Aportado a un mundo de la ciencia, de investigación, de las tecnologías, de la cultura, de todo aquello que tiene que ver con las grandes transformaciones, las mujeres, por supuesto, feministas, con un proyecto 365 días, 365 mujeres, donde, y por cierto no nos costa nada. Le vamos dos años haciendo y e atopamos una mujer para cada día sobradamente. Es decir, que tampoco hay que buscar tanto porque hashtag hay mujeres. Hay mujeres en todos los espacios de la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura. Tenemos también muy claro que a nuestras políticas tienen que llegar a todo territorio, que no solamente o ámbito urbano, e o ámbito de desarrollo de las políticas de igualdad, nos tenemos muchos concellos rurales, donde las mujeres siempre fueron protagonistas, eso sí, invisibles y e silenciadas. Por lo tanto, proyectos muy novedosos donde trabajamos con las mujeres de traballamos coas mulleres do rural para empoderarlas, para que ocupen los espacios democratizando todo aquello que tiene que ver con la posición de esas mujeres que tanto nos aportaron y e las que somos herdeiras. Y e, por cierto, qué maravilloso es ¿eh? que cuando haces políticas de igualdad con las mujeres rural se consiguen una participación extraordinaria, se transforma el espacio público y las mujeres se sienten protagonistas de da su da vida. ¿no? Proyectos que tienen que ver también y e que eh, apasionan las mujeres de la Deputación de Pontevedra para visibilizar y e potenciar las mujeres en la música. Estamos fartas de bandas de hombres. Hay moitas mujeres que estudian música, que están en las escuelas de música, que están en los conservatorios y e que luego tienen casi imposible construir una carrera profesional. Por lo tanto, tenemos un proyecto muy hermoso, que descubras. Tenemos proyectos muy potentes también de visibilizar a las mujeres en no el ámbito do cinema. El cinema tiene una capacidad de, muy importante de transformación, tiene que haber miradas de mujeres, tiene que haber historias contadas por mujeres y e tenemos que visibilizar, por cierto, en Galicia está habiendo una gran revolución en no el ámbito de la cultura, no, ámbito docinema muy particularmente, que están lideradas por mujeres, pero que siguen siendo, en la mayoría de los casos, bastante invisibles y e poco reconocidas. Por lo tanto, tenemos un proyecto muy potente, eh, Mujeres no Foco, que queremos que sea o, o gran, a gran entrega de premios de reconocimiento a las mujeres docinema que compita con Mestre Mateo donde mayoritariamente siempre se premia y e se recoñece o hombres, ¿no?, cuando hay tantas mujeres tan potentes, o que tienen que ver con la escrita. E firmamos aquí un Manifesto de auto Mayor, que es un manifesto donde reivindicamos el papel de las mujeres en la escrita. E Galicia siempre tuvo mujeres muy potentes, de feito Rosalía de Castro, e Anosa, e grande matriarca, ¿no?, tanto no empoderamiento como povo, como eh, feminista, como mujer, ¿no? que se dedicó a escrita coas mulleres mujeres que ahora también están siendo las grandes protagonistas. Do cambio cultural na escrita en Galicia y reclamamos que. A lo menos durante los próximos decanos, los premios que se dean, la escrita se sean para mujeres, a veces somos capaces de equilibrar, porque hashtag hay mujeres potentísimas en la escrita, reclamando que en las reales academias de la eh, lengua, pues sea eh, paridad y que estamos absolutamente infrarrepresentadas, y siendo que haya apoyo de las administraciones públicas para que las mujeres puedan publicar, para que las mujeres puedan representarnos en las feiras del libro, en todos los premios que se desenvolven, en todas las actividades que realizan las instituciones. También apostamos mucho por las mujeres en la ciencia, en la investigación, trabajando muy toda la manda Universidad de, de Vigo. Con la Universidad de Vigo se nos acompaña Águeda, otra mujer imprescindible en la vida da de la igualdad de Galicia, de la provincia de Pontevedra, donde tenemos una cátedra de feminismo 4.0, donde estamos a trabajar as nuevos modos de violencia sobre las mujeres que se ejercen a través de las tics, a través de las redes sociales con programas potentísimos, con un comité de sabias, porque hashtag hay sabias, y por lo tanto, proyectos potentes donde la deputación de Pontevedra quiere amosar que tenemos muy claro que la igualdad transforma el mundo, que la igualdad de construye mejores sociedades, que las mujeres aportamos a todos los ámbitos y que tenemos que trabajar para que podamos construir otros espacios diferentes donde no seamos expulsadas, maltratadas y demás. Y ciertamente, yo soy una mujer optimista porque creo que el pesimismo nos impide avanzar. Creo que hay que ser optimistas. Vivimos momentos difíciles donde se están confundiendo haciendas. No estemos a nuestra hacienda, a hacienda feminista, a hacienda de las mujeres, y e no vamos a permitir que otras haciendas impidan que pueda avanzar a mitad del mundo. Respetamos, otras haciendas, podemos compartir cuestiones, e otras no, tenemos derecho a no compartir todo lo que está en no debate público, pero nos defendemos a nuestra hacienda. Y eso transforma, de feito, desde que la Diputación de Pontevedra puso en no centro da política a igualdad, pues tenemos con querido, que nos copien otras administraciones. Quizás no crean muy en la igualdad, pero se ven obligadas y e obligados a avanzar. Y e yo me siento muy satisfeita de que esto aconteza. Así que hacer política de igualdad, tener una mirada transversal sobre la igualdad, implementarla en cada acción, usar lenguaje exclusivo, que no haya ni una sola nota, carta, documento que no tenga un lenguaje donde no estemos eh, presentes, fay que se transforme todo, se transforme o pensamiento y e se cambian las cosas. Es complejo, pero es apasionante y e hoy vamos a debatir con mujeres muy potentes, mujeres extraordinarias, mujeres que nos van a... A dar argumentos, que nos van a dar teoría, que nos van a dar conocimiento, que nos van a permitir eh, que podamos reflexionar conjuntamente para seguir avanzando, para crear redes de mujeres que en todo territorio trabajan juntas para cambiar, para cambiar un mundo, para transformar un mundo. Remato diciendo: hay una hacienda 2030 de la ONU. Que realmente estén pues, siete objetivos extraordinarios, pero se está cuestionada que se pueda cumplimentar esa hacienda 2030, porque el objetivo más importante es el número 5, o da igualdad, y está desapareciendo también la también, propia loita que llevó a cabo. A ONU como mujeres tan potentes, ¿no? como Alda Facho, que hoy se nos acompaña, a que y agradezco muchísimo que esté aquí, porque además es una mujer que, que, que transmite a alegría de trabajar por la igualdad, ¿no? defender a alegría de trabajar por la, por la igualdad. Así que no se vaya a poder conquerir, no 20, 30, Hacienda eh, de Desenvolvemento Sostible, si o. Objetivo 5 está en no el centro de todas. Así que tome todo mundo nota, que tome todo mundo nota. Y aquí estamos, las mujeres, para seguir luchando por aquello que fue o más hermoso que las pioneras pusieron en marcha o más hermoso. Movimiento filosófico, político que se creó un nunca, que usa palabra o conocimiento, que usa a análisis, que usa las propuestas para transformar un mundo. Nunca hubo nada tan potente como feminismo. Hay moitas feministas, hay moitas mujeres trabajando por la igualdad y eso, es o que hacemos aquí, coordinadas por a nuestra querida y admirada Rosa Cova. Boa jornada y luego bueno, tenemos tiempo para poder charlar, para poder compartir, para poder sentirnos fuertes. Y e tenéis ahí una eh, entrada a un fotocol que no es un fotocol habitual, donde vos pido que todas coloquedes un lazo. Están los temas que vamos a tratar hoy en este encuentro de políticas públicas para que enchamos de lazos de colores, de arcoiris, de mujeres loitando juntas por aquello que es tan hermoso construir, que hay igualdad. Muchísimas gracias a todas y e comenzamos. Aplausos.